Hola y muy buenas a todos amigos. Me olvidé la, la intro hace tiempo, tanto tiempo que no hago la intro, lo voy a hacer buena. Hola y buenas a todos, ¿qué tal amigos? Espero que te pasen un muy buen día y vamos a comenzar. Bueno, sorry. Bueno, el día de hoy, eh, como dirán, no estoy lo más presentable solamente. Y voy a ser el.. el tengo una noticia mala para darles. Eh, para algunos es mala y para otros es buena. Son ahora a las 11 y 7 de la, de la noche. Sí, lo voy a hacer. Bueno, me estaba por ir a ajustar, y digo, no, no me puedo acostar, no me voy a poder dormir sin hacer este video. Resulta que hoy estuve, ¿cómo es? Hablando con mi madre. No, pero lo voy a contar todo desde el principio al final. Y otra vez... Eh, había metido un directo que no me había salido lo más bien. Entonces como para compensar eso, iba a subir un video que había grabado con mi amigo. Y lamentablemente no lo subí. La razón de este este por qué no lo subí fue porque desde los, yo estaba editando el video para subirlo y todo en YouTube. Eh, me llegó un mensaje de Insta, me llegaron notificaciones de Insta, me llegaron los doy bola, pero leo lo que, lo que hice y me y decía grupo cuenta fandom del troll digo, bueno me había mandado solicitud, le iba a aceptar, qué sé yo y resulta que entra a solicitud y no era una cuenta fandom, sino que era una cuenta hater Entré y me empezaron a insultar eh, eh, No lo voy a decir porque puede que YouTube borre este video cosa que no quiero porque quiero que lo vean todos eh, No, cuestión que me estaban insultando diciéndome malas palabras, diciéndome cerra tu canal, nadie te quiere, que sé yo no, no, son una mierda tus videos, qué sé yo y... lo estuve pensando ya no aguanto más chicos, con estos haters, ya no aguanto más que me estén insultando todo el tiempo, todo el tiempo crítica tras crítica este podrido ya chicos eh... Esto no puede seguir así, chicos. Yo estuve hablando hoy con mi madre y le dije lo, la situación. Y hablé con ella y tomé tomé el consejo de esta persona que me insultó, que me alejó verbalmente. Mi, mi, cerra, mi canal se va a cerrar. este hoy estoy hablando con mi madre y tomé esa decisión desde hoy cuando después de que suba este video ya no voy a ser más youtuber okay um... raro porque en, empecé con algo, se me había ocurrido y es raro porque ahora voy a, era mi sueño ser youtuber ¿ok? y ahora voy a cortar con todo eso, ¿eh? Pero si estaba acá muy desordenado, es que me iba a costar y no tenía ganas de nada, Y igual ordené, ordené un poco más de lo que estaba, era un desastre eso chido. Mm. nada, eh, voy a cerrar mi canal chicos porque no puede ser, no aguanto más insulto tras, tras insulto tras hateo eh. yo entiendo que, que hay parte de ustedes que no les gustan mis videos pero eh, me dicen eh, tenés que cambiar esto, la calidad de la cámara, tenés que cambiar eh, cómo jugar, ya, tenés, que, eh, tenés que cambiar tu vocabulario, tener más cuidado. Yo entiendo, ¿verdad? yo voy a tomar ese consejo que ustedes me dieron y yo lo voy, lo voy a tratar de cambiar. En cambio, si ustedes vienen y me dicen, eh, la concha de tu madre, tenés que cambiar esto, lo otro, la cámara es una mierda, qué no sé yo. Y no, no está bueno, porque ahí sí voy a enojar. En cambio, si ustedes me vienen como... les dije anteriormente, no me voy a enojar. Y voy a hacer lo que ustedes me dicen. Voy a tratar de... voy a esforzarme por cambiar lo que, lo que hago mal. Y nada... Por estar tanto tiempo ausente Es que no, no podía subir videos chicos Es que es Fue rabia, tristeza y todo al mismo tiempo No le contesté obviamente al hater este No, le, no voy a decir su nombre ni voy a mostrar su cara Porque pueden denunciar este video Pueden, no sé nada eh, da. Siento que sin hacer este video no me podía ir a gustar. Lamentablemente mis primos y amigos que grababan conmigo estaban muy emocionados porque yo grabar y que sea youtuber y esto que lo otro de grabar con ellos eh, no, se va, no va a poder ser más porque cerré mi canal eh, más vídeos el canal va a estar para que vean con mis videos si quieren, que se yo pero videos no es un macho me, me, me cansé me cansé yo eh, cuando dejo mi cuenta de Twitter, Facebook, Instagram en, la de, en el link de la descripción no es para que vayan a insultarme a reírme verbalmente en... Eh, Nada, yo lo dijo por si quieren seguirme, mandarme cosas, eh, incluirme a su grupo de fandom. Eh. Es difícil chicos porque este era mi sueño. Y justo que lo cumplí ahora, se me cayeron, se me cayó todo. Este no es un, un video en broma, como yo hago en mi canal siempre. Este video es en serio. chicos, espero que les haya gustado si quieren le pueden dar like y suscribirse y activar la campanita para que cada video que yo suba le lleguen las notificaciones perdonen si les amargué el día si puede que mi cara no fuera mejor o, o mi voz como siempre estoy feliz cuando grabo, pero no eh, voy, a, voy a cortar con mi sueño por haters por por comentarios negativos, por insultos, por... No. no, estoy cansado, chicos, lo siento. Por ahí, capaz que más adelante me haga un canal nuevo, o igual voy a seguir con esta cuenta, capaz que subo, pero no, me cansé, me cansé estoy cansado y aburrido, de siempre, todos los días, una tras otra, una tras otra, de comentarios negativos, eh, insultos, de varias gente, no de una persona sino que es de mucha gente. Nada, espero que les haya gustado este video. Y, eh, no olviden seguirme en mis redes sociales si es que quieren, si no es para agredirme verbalmente. Eh, Nada, les voy a dejar en, de la descripción mis redes sociales.